mis amigos y mis amigas de YouTube, bienvenidos a un nuevo video tutorial de dibujo. Hoy nos arriesgaremos a realizar un trabajo sobre un youtuber eh, muy famoso que dice, furiosos y furiosas del marketing, bienvenidos. Vamos a ver si saben de quién se trata. ¿No lo saben? Pues a ver, este amigo que hoy quiero dibujar es un youtuber muy famoso y más porque tiene unos tutoriales espectaculares espectaculares en su canal y además porque nos enseña a los que estamos empezando acá en este mundo de el dibujo y en este mundo de youtube eh, a hacer mmm, cada día mejores a conseguir más seguidores a, a hacer mejor nuestro trabajo para que cada día ustedes disfruten de un mejor contenido bueno este amigo este amigo, que se llama Rumo Alfonso, es un español que trabaja arduamente para que nosotros cada día eh, no cometamos errores al subir nuestros videos y para que cada día nos vaya mejor, como se los había dicho. ¡Listo! Entonces, vamos a tratar de hacer un dibujo estilo caricatura sobre este personaje. Espero también que él lo vea y que mmm, me diga ¡Furioso del dibujo! ¡Esto te ha quedado espectacular! Espero pues que me haga algún comentario y que me ayude con el crecimiento del canal. De pronto si me da unos consejitos también se lo agradecería en el alma. Me encantan esos videos que él monta porque es un contenido muy variado y es un contenido muy entretenido. Listo, entonces, no siendo más, vamos a darle duro al dibujo, vamos al tablero y vamos a ver qué tal nos queda. También espero sus comentarios, sus likes, espero eh, que me digan te quedó muy bien, no te quedó, eh, puedes hacerlo mejor o oh, definitivamente no lo hagas, no lo vuelvas a hacer. Bueno, también se acepta. Listo, bueno. Aquí tenemos terminado nuestro proyecto final. Así termina nuestro dibujo hoy de nuestro eh, gran youtubers, esperamos que lo vea, esperamos que le guste, esperamos a los furiosas y las furiosas del marketing que les encante este vídeo y que le den muchos like y que además compartan eh, nuestro canal para que eh, luego luego podamos eh, crecer juntos. Bueno, a nuestro amigo youtuber eh, a nuestro amigo Romo Alfonso. espero entonces que le guste esta caricatura que hemos hecho de este furioso del marketing y que lo disfrute y lo comparta. Bueno, bueno amigos, entonces espero que les haya gustado este dibujo, próximamente más caricaturas, más eh, 3D, más, mucho más de todo lo que hacemos acá en Leo Art Nos vemos amigos. Furiosos y furiosas del dibujo.